Continuando con el curso, ahora vamos a ver cómo es la definición de TALIS. O sea, cómo es la definición de detectores para calcular eh, flujos o ritmos de reacción en las simulaciones. Como hicimos en los eh, módulos anteriores, lo primero que tenemos que hacer es abrir el eh, notebook que está en el link. Eh, hacer una copia en nuestro Google Drive y ejecutar la primera celda que instala eh, OpenMC en la máquina virtual de, de Google. Bien, las simulaciones que hicimos hasta acá eh, no incluían el cálculo de flujos o ritmos de reacción, únicamente cantidades integrales del problema como el factor de multiplicación efectivo o la tasa de fuga. Eh, si uno quiere calcular eh, alguna cantidad específica, tiene que especificarlo. Eh, y eh, eso se realiza en los programas de Monte Carlo definiendo tales. Esto es cuentas que se van a hacer de eventos en una determinada región del espacio de fase. ¿A qué me refiero con eso? Que uno puede contar eh, eventos que suceden en una determinada región del espacio de cartesiano... En algún volumen, que podría ser algún detector, una región en la que uno después quiera calcular una dosis o algún ritmo de reacción. Pero además, eventos con una determinada energía, con una determinada dirección. Digamos, no son solo eh, eh, separaciones que se hacen espacialmente. En la jerga de OpenMC, eh, la definición del espacio de fase se hace a través de filtros que filtran los eventos, seleccionan los eventos que corresponden al espacio, a la parte de fase de fase que nos interesa a nosotros y la función de peso que se utiliza para determinar los eventos se denomina score. Los eh, filtros eh, se definen con funciones que devuelven algún tipo, una, una variable con, eh, con un objeto tipo filtro que permiten seleccionar, por ejemplo, celdas en donde ocurren los eventos, valores de energía para los que ocurren los eventos, o clasificar los, los eventos eh, en, dentro de una malla espacial, lo que permite calcular el flujo eh, dentro de una de determinada grilla en el espacio. Eh, los scores que se definen para los distintos tales pueden ser el flujo, flujo escalar, la corriente atravesando alguna superficie o una malla. Los ritmos de absorción, eh, scattering elástico, fisión o el ritmo de, de, de reacción total. Y el ritmo de captura radiativa. La definición de los TALI se realiza llamando a la función TALI de API en Python. Eso devuelve un objeto eh, que... Un objeto de tipo Tally, al que después se le agregan como atributos los filtros que permiten eh, seleccionar las, eh, los eventos. Vamos a utilizar algo parecido al problema que utilizamos previamente, que simulamos previamente. Eh, esto es una esfera de agua, eh, acá tenemos definidas las secciones eficaces, eh, el material, la geometría. La fuente, pusimos una fuente que tenga una energía monoenergética con una energía de 2 electron en el centro de la esfera. Y eh, acá están los parámetros de ejecución. Vamos a ejecutar esta celda para definirla. Todo esto es eh, muy similar al ejemplo que ya habíamos ejecutado. Ahora, para definir un TALI... Eh, tenemos el código que está en esta celda acá. Llamando a la, cel, a la función tally de, del módulo OpenMC, generamos un objeto tally y lo, y lo, eh, lo eh, asignamos a la, a la variable tallyFlujo. Le damos un nombre a ese tally que nos va a permitir después encontrarlo en los resultados de la salida. A ese objeto tally, el parámetro scores, le definimos que eh, sea una lista que cuente los eh, eventos de tipo flujo, o se va a calcular flujo eh, escalar. Después definimos un, un objeto de tipo filtro, filtro de celdas, que se asigna a la variable filtro celdas. Esa definición se hace utilizando eh, el módulo openmc.filter, que contiene una serie de funciones que permiten definir eh, los distintos tipos de filtros. Los, tipos, los filtros de tipo celda toman como parámetro el, el ID, el número, de la celda que queremos contar. Entonces, la, bueno, en nuestro caso la geometría era muy sencilla, así que la única celda que teníamos era la esfera llena de agua. Y esa esfera se llamaba celda. Entonces esa celda tiene un ID que probablemente sea 1 si es la primera vez que ejecutamos esto, pero no necesito saberlo, está en esa variable. Entonces... Ese ID se pasa a eh, cell, .fil cell Filter que genera un objeto eh, que, va a filtrar, que va a filtrar los eventos que ocurran dentro de la celda. Después generamos un segundo filtro que va a ser un filtro de energía. Ese filtro de energía se eh, genera con el, el, la función Energy Filter del módulo OpenMC Filter. Y tomo como, eh, como parámetro los límites de grupo. Los límites de grupo los definimos, se podrían definir a mano. Digamos, uno poner los bordes de grupo, el, el límite inferior de el, del grupo de menor energía y después los límites superiores del resto de los grupos. Pero para hacerlo de forma simplificada, y ya que es en escala logarítmica, porque para bueno, utilizar el, el rango, amplio rango de energía que tiene el. El flujo eh, lo hacemos con una función de NumPy, que es una biblioteca numérica de Python, que se llama Logspace, que toma eh, un límite inferior que va a ser es el logaritmo en base 10 de 10 a la menos 5, Entonces, tranquilamente podría haber escrito menos 5 directamente, y eh, el el límite superior, que es el, el, digamos, el logaritmo del límite superior, que en este caso va a ser 10 electrones Y le digo que tenga 1000 puntos en el espectro. Entonces genero esta, este, esta variable que va a contener los límites de energía, en particular es un array de NumPy lo que, lo que genero con esto, y energy filter toma como parámetro esa, esa, ese array que contiene los límites de grupo Entonces... Vuelvo al objeto taliflujo y asigno en, en su parámetro filters una lista que contiene el filtro de celdas, que es una celda, y el filtro de energía que contiene eh, los límites de grupo. Genero un objeto talis, como se generaba un objeto de parámetros, un objeto de materiales y un objeto de geometría, eh, con todos los talis, que en este caso es uno solo. Y ese objeto Thalys también tiene una función export to XML que nos permite generar el archivo, que en este caso va a ser Talis.xml que va a ser el, eh, eh, la forma en que en que OpenMC eh, entiende que tiene que calcular Talis además de eh, ejecutar la, la, la simulación. Por eso Talix XML es optativo. Uno puede hacer una simulación sin calcular ningún talix, pero si quiere talix tiene que estar presente este archivo. Entonces ejecutamos esta celda, se genera también ese ese archivo XML y ejecutamos la simulación. Simulan los batch, termina la simulación y cargamos la salida. Utilizando nuevamente la función StatePoint de eh, OpenMC, que habíamos utilizado para estudiar la convergencia de factor de multiplicación, porque es lo que nos permite ver la salida del cálculo. Y lo guardamos en una variable que se llama Estado. Eso va a tener el estado final de la simulación en la, eh, para el batch número 100. Eh, entonces, de esa salida lo que queremos buscar es un tally y lo vamos a buscar con un nombre que le asignamos cuando lo definimos que se llama espectro. Entonces, de estado llamamos la función getTally, el método getTally y le decimos que busque un tally cuyo nombre es espectro y lo devuelve en la variable tally. Después, vamos a necesitar eh, de ese tally también la estructura de grupos. Podríamos cargarla digamos de la definición pero supongamos que la simulación la hicimos previamente y no tenemos la, la definición del tally podemos leerla del archivo y lo hacemos obteniendo el filtro que va a ser un filtro de tipo energía y lo hacemos llamando al método find filter del tally y pasándole como parámetro el tipo de filtro que queremos buscar nosotros queremos buscar tiene dos filtros el el, el Tally, uno de celdas y otro de energía, y nosotros queremos que busque el de energía. Entonces busca ese, ese filtro y lo devuelve y lo mete en la eh, variable filtro. Eh, el flujo va a tener una estructura de datos un tanto compleja para graficarla como vector. Le damos la, for, la forma, esto también es una característica de NumPy. Le damos la forma con Reshape. Eh, usando la forma, del shape, del de filtro. Eh, el filtro no podemos asignarlo completo porque el filtro incluye el límite inferior de los talis y luego los límites superiores. Entonces recortamos el filtro eh, desde el segundo elemento y eso va a ser el flujo. O sea, es el resultado del tally formateado a eh, la... La forma del, de, del filtro y lo graficamos en escala log-log utilizando los bins del filtro de vuelta desde el segundo, porque el primero es el límite inferior. Estrictamente, si fuera una estructura de grupos más gruesa, deberíamos buscar el punto medio eh, o el punto medio logarítmico de, de los bins, pero bueno, como son muchos bins o mil, en realidad no hay mucha diferencia. Y esos serían los valores de X, y los valores de Y van a ser el flujo eh, calculado por OpenMC. Y lo que obtenemos es este espectro, en donde se ve claramente el, eh, el pico de la fuente acá, en, en 10 electron volt, perdón, en 2 electronvolt lo habíamos colocado, eh, y... Una región acá de moderación de espectro plano y luego una región de eh, termalización en equilibrio térmico con el moderador que colocamos adentro de la esfera. Para más eh, detalles del... sobre la utilización del... De los talis recomiendo mirar el manual donde especifican los distintos tipos de, celda, de filtros perdón, y las eh, operaciones que se pueden realizar sobre los talis también hay varios ejemplos entre los en los eh, notebooks de ejemplo del, del manual eh, que explican cómo operar con los resultados de los distintos tipos de filtros